Y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. ¡Bienvenidos! Es como un llamado que le hago y hoy por favor, con el corazón les digo que me siento muy bien porque al fin con el proceso de paz que estamos cumpliendo cinco años puedo decir que tengo a la justicia conmigo. ...con las víctimas que represento, porque ya el trabajo de la Comisión Especial para la Paz... La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco... En búsqueda de habilitar y promover espacios de reflexión que congregan las víctimas del conflicto armado, sociedad civil, la academia y las entidades responsables de la implementación del Sistema Integral para la Paz, instaló el pasado 30 de noviembre el primer Congreso de Justicia Transicional, el Ministerio Público, en la Jurisdicción Especial para la Paz. Los invitamos a conocer aquí todos los detalles. La Procuraduría General de la Nación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 lograr la mayor satisfacción posible en la obtención de los derechos de las víctimas del conflicto. A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, la capital musical de Colombia, Ibagué, se convirtió en la sede de este primer congreso. El objetivo del primer Congreso de Justicia Transicional, el Ministerio Público en la Jurisdicción Especial para la Paz, es generar aportes y recomendaciones ante los retos y desafíos que la Procuraduría, la Defensoría y Personerías afrontan en sus fusiones de intervención y representación de las víctimas en sus procesos que adelanta la JEP en aras de proteger a esta población.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 no lo podemos hacer solo, la Procuraduría no puede hacer esto solo, se necesita un compromiso serio por parte de quién no solo el gobierno nacional sino los gobiernos departamentales y municipales cuando estamos hablando de compromiso, podemos estarnos indicando, podemos estar apuntando a aquellos trabajos obras, actividades de contenido reparador y restaurador, que estarían llamados a hacer con quiénes, con las autoridades no solamente el orden nacional dentro de los presupuestos sino también que se vinculen las gobernaciones y las alcaldías con esos proyectos de contenido reparador y restaurador que están buscando satisfacer justamente los derechos de las víctimas. A través de cinco aspectos fundamentales, el Ministerio Público busca alcanzar la garantía de los derechos de las víctimas. Con este primer Congreso de Justicia Transicional, esperamos aportar a la finalidad de la justicia transicional, materializando en por lo menos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 la Procuraduría General de la Nación tiene el objetivo de vincular activamente la participación de las víctimas del conflicto armado en los procesos que se adelantan en la Justicia Especial para la Paz. Con las víctimas, que son actores centrales del Sistema Integral para la Paz, tenemos compromisos institucionales, todos, de garantizarles sus derechos. Y como Procuraduría, estamos presentes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 Tiene previsto precisamente en la JEP el escenario judicial para garantizar en primer lugar la no impunidad y en segundo lugar, pero no menos importante, y lo diría yo que es vital, es la reparación de las víctimas del conflicto armado. Allí la Procuraduría General de la Nación tiene una intervención absolutamente integral, está en todas y cada una de sus salas y la estrategia, la dinámica, el método del proceso supone precisamente que las víctimas sean identificadas, acompañadas y por supuesto eh, permitan, lleguen al, al, al proceso para efectos de poder ser objeto de reconocimiento frente a la verdad primero que todo. La Procuraduría ha hecho un llamado contundente a nombre de todas las víctimas del conflicto armado a los comparecientes ante la JEP, solicitando verdad ante su escaso aporte y ausencia de reconocimiento de responsabilidad en la relación con los hechos de violencia sexual y violencia basada en género. Uno de los esfuerzos que tratamos de hacer en la Jurisdicción Especial para la Paz y que por ejemplo son parte del objeto de este seminario con la Procuraduría, es que las víctimas conozcan sus derechos y sepan eh, qué pueden obtener participando en un proceso judicial. Es absolutamente natural que, por las implicaciones de lo que sucedió a lo largo de 50 años de guerra, la gente no confíe en la justicia y la gente tenga dudas y tenga temores a posibles represalias a los actores armados. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene las herramientas y la competencia para proteger a las víctimas que participan en sus procedimientos. Un mensaje de total realismo quiere decir que sí estamos buscando y esperando la transformación que no va a ser de un día para otro porque lo que ha dejado la guerra, la estela de la guerra, es supremamente dura, es difícil. Lo que estamos esperando entonces es poderla transformar día a día con confianza, con compromiso, con responsabilidad, con, el, con la absoluta convicción de que estamos al servicio y en representación de la sociedad, que no tenemos que perder ni un solo minuto, precisamente, en reivindicar sus expectativas y sus derechos. Bueno, la justicia restaurativa, antes que todo, es un paradigma de justicia. Es un paradigma que, como su nombre lo indica, busca ir más allá de las lógicas de aplicación de justicia punitivas. De manera que lo que busca es involucrar a la víctima, a la comunidad y al ofensor para que conjuntamente a través del diálogo y el enfoque dialógico logren construir una reparación que atienda a las necesidades de las víctimas y las comunidades. De manera que no solamente es desde la institucionalidad, no solamente es desde el Estado, sino que es necesario empezar a trabajar individualmente a través de procesos de concientización que nos lleven a eh, desarrollar eh, digamos, reflexiones importantes en cuanto a nuestro rol como ciudadanos en el marco de la construcción de paz. El Ministerio Público está comprometido en trabajar por la garantía de los derechos de las víctimas, en promover la debida atención, asistencia y reparación integral de las mismas y en velar por la seguridad jurídica de los comparecientes, a quienes se les hace un llamado a reconocer su responsabilidad y a contar la verdad de los hechos ante el Tribunal para la Paz. La JEP tiene un alto grado de autonomía en esas dos herramientas porque son pieza central del sistema y precisamente están concebidas para permitir eh, que funcione la justicia transicional. Sin embargo, tal como la Corte Constitucional lo afirmó en su momento, la Procuraduría tiene un papel de vital eh, trascendencia en ese proceso porque, como se señaló hoy por la señora Procuradora, eh, por ejemplo, la Procuraduría puede ayudar en la identificación de nuevos eh, macrocasos que puede plantearse ante la JEP para que bien sean seleccionados o si es del caso, se priorice la atención de esos, de esos casos. Y del mismo modo, la Procuraduría puede acompañar a las víctimas en su proceso de acreditación que es presupuesto a su vez de la identificación de esos criterios de priorización y de selección. En el primer Congreso de Justicia Transicional, el Ministerio Público en la Jurisdicción Especial para la Paz, se destacó el rol de intervención de la Procuraduría General de la Nación en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y de las garantías fundamentales, velando por la satisfacción y los intereses de las víctimas. La Procuraduría es una institución fundamental dentro del sistema nuestro de justicia transicional. Tiene funciones muy específicas de acompañamiento, de representación de las víctimas, de seguimiento a los procesos. Nosotros la tenemos en todas nuestras diligencias, pero tiene labores adicionales ¿sí? que nos permiten facilitar el contacto con víctimas, con comparecientes, entrar a los territorios a través de esa presencia gigantesca que tiene la, la, la, la Procuraduría en el país, <coughs> acompañando a la jurisdicción en los lugares y acompañando no solo nuestras investigaciones, sino nuestros procesos restaurativos. Entonces, para nosotros son unos compañeros permanentes en la labor de la jurisdicción. Y a todas las personas que me encuentro en el largo trasegar de la vida, buscando los desaparecidos, buscando familiares que tienen sus hijos desaparecidos. Que aquí hay dónde traer nuestra, nuestras inquietudes, que aquí hay mucho quien nos escuche. Mire, yo creo que para nosotros ha sido fundamental la existencia de la Procuraduría Nacional. Para mí ha sido el descanso más importante que hemos tenido nosotras. La gente que es comprometida, la gente que es amable con uno. ¿Cómo uno decirle mandarlas para otra parte? Yo no puedo embolotar la gente. La Procuraduría General de la Nación está comprometida en trabajar por la garantía de los derechos de las víctimas, en promover la debida atención, asistencia y reparación de las mismas y en velar por la seguridad jurídica de los comparecientes. Con este primer Congreso de Justicia Transicional esperamos aportar a la finalidad de la justicia transicional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 realmente efectivos, que haya verdad, que los comparecientes digan la verdad, no haya verdades a ley, que haya justicia en el ámbito transicional, que haya también una reparación y que se garantice la no repetición.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 Procuraduría tiene presencia nacional, tenemos presencia en los diversos territorios. De suerte que desde el punto de vista institucional queremos estar cerca al ciudadano y a un ciudadano que es de gran importancia y así lo ha dicho la señora Procuradora, que es el ciudadano que es víctima de este país. Y si nuestro rol constitucional es ese, pues el desafío está ahí. Obviamente a partir de unas complejidades que sin duda existen, pero los instrumentos están y estamos trabajando en esas fases, para realmente cuando se hable de víctimas y centro del sistema no sea un eslogan sino realmente sea una realidad, pero una realidad pragmática es un sistema que no puede tener millones de víctimas acreditadas porque el sistema ningún sistema está diseñado para eso pero sí está diseñado para que estratégicamente con priorización con selección de máximos responsables y de casos más emblemáticos